San Alfonso María de Ligorio nos explica cuál es el significado del Vía Crucis, y cuál debe ser nuestra motivación al realizarlo. El Vía Crucis representa el doloroso camino de Jesucristo, cuando fue con la cruz sobre sus hombros a morir en el Calvario por amor a nosotros, por eso esta devoción debe ser practicada con toda ternura, pensando en ir acompañando al Salvador con nuestras lágrimas, para padecer con Él y darle gracias. Hagamos el Vía Crucis con un corazón contrito, diciendo, mi Señor Jesucristo, vos fuisteis con tanto amor a morir por mí, y yo os he dado la espalda muchas veces, pero ahora os amo con toda mi alma, y porque os amo, lamento sinceramente haberos ofendido, perdonadme y permitidme ir con vos, y acompañaros en este camino. Vais a morir por amor a mí, quiero seguir vuestra suerte y morir por vos, mi amado Redentor. Jesús mío, quiero vivir siempre y morir unido a vos.